¿Qué significa la palabra salvación es simple significa rescatar a alguien de un peligro cuando hablamos de la salvación en el sentido espiritual nos referimos a el medio por el cual dios nos rescata de la consecuencia directa de nuestros pecados que es la muerte y la condenación eternas esta obra la realizó jesús al morir en la cruz del calvario por nosotros sin embargo es necesario preguntarnos ¿Cómo puedo recibir esta salvación? La Biblia, desde el Antiguo Testamento, nos habla del arrepentimiento, llamado en hebreo, Teshuvah, que significa claramente volver hacia Dios abandonando la actitud y dirección de pecado con la que hemos vivido hasta ahora. La Biblia dice en Jeremías 6.16 Así dijo Jehová, Paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esto es lo que quiere Dios, que nos volvamos a él y a cambio nos ofrece descanso para el alma. También dice en Isaías 55, 6 al 7, Busquen al Señor mientras pueden encontrarlo. Llámenlo mientras está cerca Que el malvado deje su camino Que el perverso deje sus ideas Vuélvanse al Señor Y Él tendrá compasión de ustedes Vuélvanse a nuestro Dios Que es generoso en perdonar No importa qué tan grande sea nuestro pecado Dios nos dice que si lo abandonamos Y lo buscamos a Él Él nos perdonará el Señor está esperando nuestra decisión para dejar nuestro pecado. Pues así, Él podrá empezar a trabajar en nosotros como lo ha prometido. Para esto, debemos, de manera simultánea, reconocer que nosotros no podemos, por nuestras propias capacidades, acabar con nuestro pecado, ni justificarnos de ninguno de nuestros pecados, ni siquiera por medio del arrepentimiento sincero. El apóstol Pablo habla de esto cuando dice en Romanos 7 del versículo 12 al 24 En resumen, la ley por sí misma es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno Pero entonces, ¿esto que es bueno me llevó a la muerte? Claro que no, lo que pasa es que el pecado para demostrar que verdaderamente es pecado me causó la muerte valiéndose de lo bueno Y así, por medio del mandamiento Quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado Sabemos que la ley es espiritual Pero yo soy débil Vendido como esclavo al pecado No entiendo el resultado de mis acciones Pues no hago lo que quiero Y en cambio, aquello que odio Es precisamente lo que hago Pero... Si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo algo que se opone a mi capacidad de razonar, es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Esas palabras del apóstol Pablo nos muestran la tremenda incapacidad que por nuestros hábitos de pecado tenemos para poder dejar de pecar. Además de ello, es imposible que nos justifiquemos de los pecados cometidos aún arrepintiéndonos o haciendo buenas obras por lo que dice en Gálatas capítulo 3 versículos del 10 al 13 quienes ponen su confianza en la ley están bajo maldición porque la escritura dice maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley por tanto está claro que que nadie es reconocido como justo en virtud de la ley Pues la escritura dice El justo por la fe vivirá Pero la ley no se basa en la fe Sino que dice El que cumple la ley vivirá por ella Cristo nos rescató de la maldición de la ley Haciéndose maldición por nuestra causa Porque la escritura dice Maldito todo el que muere colgado en un madero Por eso es indispensable que busquemos el perdón a través de Jesucristo, quien siendo sin pecado murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de la muerte que merecíamos nosotros, los que somos quienes realmente hemos pecado. Solo la preciosa sangre de Jesucristo nos permite alcanzar la redención y el perdón de los pecados, como dice Juan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 en Efesios 1.7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Hechos 10.43 dice, De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y también en el capítulo 26, versículo 18, se le dice al apóstol Pablo,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 e invitarle a entrar en nuestro corazón para que tome el control total de nuestra vida por medio del Espíritu Santo para que se cumpla en nosotros lo que dice en Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Esto nos llevará a que Dios mismo haga una obra sobrenatural en nosotros llamada regeneración que conlleva lo que se conoce como el nuevo nacimiento Esta regeneración consiste en que Ante Dios somos presentados tan puros como un niño recién nacido Y en lo interno somos transformados en nuestro propósito y convicción Y dirección para que ahora seamos guiados por el Espíritu Santo Por eso se llama nuevo nacimiento como dice en 2 Corintios 5, 17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Así lo describió el mismo Jesucristo cuando habló con Nicodemo en Juan 3, del 3 al 8 Jesús le dijo Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo, ¿acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó Te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de padres humanos es humano Pero lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también son los que nacen del Espíritu. Cuando el nuevo creyente ha recibido este milagro espiritual en su vida, entonces queda preparado para iniciar un proceso que durará toda su vida, el cual se llama santificación progresiva. En este proceso, el Espíritu de Dios, que ya habita en el creyente, se dedicará constantemente a convencerle o redarguirle de aquellas cosas en las que aún peca. Antes de conocer a Dios de una forma tan íntima, el hombre puede pecar sin sentir ningún remordimiento, aún más. Puede pecar y sentirse bien en muchas ocasiones. En cambio, cuando alguien ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo Sigue diariamente hablándole de su pecado para convencerle de dejarlo. Si una persona dice haber aceptado a Cristo, pero esto nunca ha pasado en su vida, sin duda en realidad nunca ha nacido de nuevo y por tanto no tiene la salvación. Solo los lavados y comprados con la sangre de Jesús tienen este privilegio que Dios le da a sus hijos. Porque dice en el libro de Hebreos que Dios al hijo que ama a ese disciplina. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces recibiremos esta disciplina de Dios que nos santificará y preparará para el día en que Cristo nos tome en sus manos.